¡Señor Mantecón! Te he visto hablando solo digo que, este que, que, que, que está con la cámara, Está con la cámara. Tú, eh, última etapa. Última etapa, mira, ya estamos ahí todos preparados. Todo listo. Y mira, son 7.53, 7 minutos para salir. Líder. Vamos ya. ¿Cómo, ¿Cómo lo llevas eso? 40 segunditos de margen y pues a defender. A, de... Ayer... a atacar y yo a defender. Ayer pegaste el pelotazo porque ganaste etapa y ganaste pues el liderato. El liderato y el tiempo extra que había. Sí, sí, gané la bonificación que era súper importante aparte de conseguir una renta, 40 segundos. Bueno, y entonces como... Claro, Betalú es gato viejo aquí. Entonces, ¿cómo... Es veterano. ¿Cómo pinta la cosa? Me va a probar de todas las maneras. Yo soy consciente de ello y estaré preparado. Ahí al loro. Muy bien, ¿será complicado o qué? Fácilmente sí, el me estrujará al máximo, igual que le estrujé yo ayer, así que bueno, pues quedará el bien, mejor. Muy bien, muchas Venga. felicidades por lo Venga, conseguido eh. hasta ahora Venga, y a darle ánimo. duro. Venga, vamos para allá. Y ahí ya está todo listo para la salida. Y vamos a ver por aquí. Ah, ¿Eh? yo. Control de firmas, firma. esto que no falle. ¿Qué? ya. A ver, ¿qué tenemos? ¿Qué tenemos? Cuéntame. Tenemos un gel de, de peina. Hostia, no, más cafeína no me ves. Un poquito. No, que okay, ya me he tomado dos cafés hoy no, y, no. y voy a ir ahí Brita. enchufado ya. Barrita, sí. Barrita. Venga, proteína. Venga. Ah. Esta es la proteína. Perfecto. Tenemos dos al 322. Venga, Vamos a marcar. Perfecto. Venga. Todo marcadito porque si en algún momento hay alguien que es despistado y se le cae o un guarro y lo tira, ¡pam! Sanción venga. Vamos A última hora siempre a ponerle agüita al bidón, que mola mucho. Esto de llevar un bidón personalizado que te vaya diciendo arriesga y todo lo que quieras. Pero es una putada, porque como de momento soy el único que lo lleva, si se me cae, soy el único al que van a penalizar. Pero bueno, oye, es importante. Porque con eso, en la montaña, en la carretera, en los entrenos, además aquí en Parque Natural, eh, conseguir que todas estas cosas no se nos caigan, no las perdamos y no ensuciemos que a ese momento. Venga, vamos para allá. Ah. ¡Hacia abajo! maneras de afrontar este tipo de etapas una es me cago en la puta el barro, la mierda, joder, si ya se terminaba y la otra es decir que es el regalo final el remate final y es el sello que tenemos que dar en el corazón disfrutando como si estuviéramos en el patio del colegio venga, venga, venga empiezo de cero, el tiempo es humo, el tiempo es tiempo. ahora que ya no te creo que la vida sea un juego, ahora Ahora mi pregunta, paulunés, esto va por ti, que lo estés viendo y que lo estés viendo, lo estés viendo te estarás disfrutando como un niño pequeño. ¿Está loco? ¡Oh, no! ¿Cómo vas? Uh, uh, uh, uh, ¿Qué te parece? ¿Bien o no? ¡Hostia! ¡Hostia! Uh, uh, ¡Madre mía! ¡Oye, oye, a ser un paseo? ¡Joder! Yeah. Ánimo, jefe! ¡Venga a darle el oro! <risa> ¿Qué te parece bien o no? ¡Oh, ¡Ayúdame! Estamos... ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! Médico, ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! médico! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Médico! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! ¿Me ¡Ayúdame! ¿Me escucha? Right. Tim, sí, right. me escucha, ¿verdad? tranquilo, okay. tranquilo. Venga, Venga, aire, abrir de aire, Vale, aire, de aire, abrir de aire, aire, de aire, Abre de aire, Abre de aire, Abre de aire, Abre de aire, abrir de de aire, aire, aire, aire, de aire, Vale. aire, aire, Tranquilo Déjale que le pase. Tranquilo, Un coche en medio de almería Vale, vale. Tranquilo, uno aquí. Ya, ya, ya han llamado, no Tranquilo, no te muevas, porfa, no te muevas. No te muevas, no te muevas. No, no tranquilo. Estás empotrado un poquito, pero ya estás. Además, te ha quedado la cara, está más guapa y todo tú. Con lo que había no me extraña, ¿eh? Venga. Vale, vale. Ahora ya viene el médico para aquí. Venga. Puede respirar bien. Yo, dije que me, lo Yo me acuerdo de ¿eh? vale. nada. No te acuerdas, pero bueno. Pero bueno, porque has pegado te te hostia. ¿Qué? ¿Te acuerdas, ¿Te acuerdas cómo te, te llamas? Sí, sí. Eh, pues entonces ya está. ¿Cómo, ¿Cómo a ver? ¿Cómo es? Nacho. Jesús eh, de Ubrique ya <ríe> ya bueno. Qué susto, tío te, te a ver. Dios, sí, no sé Lo iba. que hace uno para ahorrarse media tapa, ¿eh? Cago <risa> en 10. Por poco me cortardeo de tío. David, quién qué miedo, vamos, tío, no sé si voy vale, a abrir vale, la boca. Seguir, ¿vale? la la sí, el 120 la tuya, la... 120. ¿El 120 no, no. No, no, no, no, muevas no, no, te muevas, no, te mal, no, muevas. Pero no, está loco. ¿Qué ha pasado? ¿Que no hemos pegado una talega o qué? Sí ¿Eres no, mira, médico? No, no hemos equivocado. Bueno, pero ¿qué del motor? ¡Uf! Vale. Bueno, pero ahora con lo cual de... ¿Qué te pasa? Mira, hasta ahí, sí. Pues nada que ha aparecido aquí. Pero puedes mover las piernas, puedes mover los brazos. ¡Para allá, para allá! ¡Media vuelta y para allá! No Un poco la oreja. Es por el camino para allá. Aquí está la rueda, loco. Así ha acabado la cosa. Estamos en el evet trato. ¡Qué guapa, eh! ¡Uf! ¡Uf! Susto bueno, chaval. ¿Se el CP1, una pista, uh. muy importante, se llega fácil. Hostia, loco, eh. Uy, yo creo que se nos está empezando a pasar el susto. Pero lo hemos visto. Salir volando, empotrarse el uno contra el otro y el compañero intentando sacarle la lengua y que no podía. Y que no podía y que no podía. Vamos, Vez. Venga, vamos ¡Venga! allá ¡Aquí Vamos ¡Saletilla! ¡Grande, Grande, grande, grande. Oh, piernas, manos, todo, ¿eh? Qué bien. ¿Cómo aguantaste, jabata? grande, sale? Mira, mira. mira. ¡Sale! ¡Oh! ¡Qué grande! ¡Oh! grande! ¡Grande, grande, grande! ¡Oh! Muchas felicidades. Hostia, ¿cómo te lo ha ganado? Muy muy bien, muchas gracias de verdad. Te lo agradezco que sé que has hecho un súper esfuerzo. Aquí has hecho un super esfuerzo. ¡Muchas gracias! Ver, no, ver, ver. Muchas, gracias. No tanto, eh. ¡Muchas gracias! ¡Cómo costó, eh? <risa> Muchas felicidades, muchas gracias. Tú tendrás muchos de estos, pero yo tengo uno solo. Pero este es el más bonito, ¿eh? Es ¿Sí? el primero que nos dan de este color. Sí, sí. <risa> No se nos ha muerto de milagro. Empezó la gente a gritar no, no. y yo ya dije: ¿Quién llamo? O sea. ¿Me has llamado, estaba aquí yo ha cagando leches a Protección Civil. Empecé a darle al botón que no iba. Ahí nos pensamos que se moría. Entonces, ¿eh? sea, es que yo lo vi chocar y vi que uno se levantaba, pero vimos que se quedaba tirado en el suelo y ya volvimos y estaba completamente inconsciente, o sea. Estás buenísima, ¿Estás vamos. Estás ¿Qué ha pasado ahí? ¿Qué ha pasado ahí? parabrisas, Va Familia, salir ¿Qué ha para Titan Pero lo más importante ¿Qué llegar pasado para casa ha pasado muy fácil ha ¡Arriba, arriba! segunda posición, categoría dúo mixto, aplauso para el equipo formado por Saleta Castro y Valentín San Juan menos cabeza